Muchas gracias. Bueno, nada más lejos eh, de mi intención considerarme jurista. Si sí, acabé la carrera de Derecho. Por cierto, yo soy hijo eh, estudiantil de Fernando porque yo el Derecho Civil, que fue la última asignatura que aprobé en la carrera, la estudié por su manual. No tenía entre mis virtudes y, sobre todo, en los últimos cursos el acudir a, a las clases y el manual… Por recomendación de mi padre, dijo: Estudia esto, que seguro que lo vas a entender y bastante bien. Eh, por tanto, muchas gracias. Yo creo que estoy aquí por muchos motivos, pero sobre todo por eso. ¿eh? Porque a la carrera gracias a, a tu manual. Bueno, me han tratado todos de usted y entre ellos se tuteaban. No, yo no. Tú no. Me refería a Fernando de Ávila, a Nicolás y Eduardo. Parece que yo soy bastante mayor que ellos, pero todos coincidimos en la facultad. Es más, Fernando Dávila tiene algún año más que yo. No, tengo un año más y voy a decir una cosa. Yo jugaba de libre y él de portero y, y tenía que parar a dolor. Bueno, hechas estas precisiones, saludando al casino. Muchas gracias, Pedro, por, por la labor que hacéis desde el casino. Por supuesto, al alcalde, al delegado territorial, a todos los miembros aquí nos acompañan de la Sociedad de Salamanca... ...la verdad es que... ...la relación entre la familia de... ...Fernando y mi familia... ...pues ya lo ha dicho Eduardo... ...se hunde en el tiempo... ...yo soy más amigo de, de tus hijas... ...fundamentalmente... ...y tus nietas de, de mis hijas... Eh, ...en fin, pero bueno... ...dicho esto, estoy aquí porque... ...no podía decir que no... Eh, ...a participar en la presentación de, de... ...este acto, me lo dijo Elena... ...y yo dije... Aquí estoy. Hemos tardado un poquito por distintas circunstancias, pero aquí eh, tenemos este acto. Hay que agradecerte que, desde luego, con la cabeza que tienes y, sobre todo, con eh, la edad que tienes y ese mirador privilegiado de tu edad y de tu cabeza, que nos aportas no solo sabiduría, sino también Prudencia y, como bien has explicado, nos ofreces esta nueva edición de, del, del libro, Vuelos en Libertad. Eh, yo creo que, sobre todo, es una lección de vida. Se ha hablado aquí de derecho, de justicia, de política, de sucedidos, algo refer, me referiré a ellos, ¿no? Pero es una lección de vida porque nos muestra, Fernando, su voluntad, su entereza, eh, ante los retos que la vida le ha propuesto a él, que nos propone a todos, ¿no? sobre todo en los momentos más duros, cuando hay pérdidas de seres queridos, cuando hay enfermedades que desde luego pues, has demostrado que no te han doblegado y que tienes una capacidad para superarte eh, desde luego que hay que imitar. No pudieron nunca contigo ni abatir tu espíritu esas enfermedades. Eh, y planteas una vida con muchos escenarios, la primera de ellas, Salamanca. Bueno, yo creo que eh, los sucedidos, como se menciona, Salamanca, nuestra patria chica, muchas personas, eh, algunos lo hemos conocido personalmente, otros nos lo han contado, eh, nuestros mayores, son ejemplos próximos para, para nosotros. ¿no? Eh, también de un jurista inquieto, y yo añado, sin duda, inquieto y muy inquieto. Y aquí se ve reflejado tu trabajo, tu trayectoria. Ha sido juez, abogado, profesor, catedrático, docente, en definitiva, en cinco universidades, como bien has explicado. Eh, muchos libros a tus espaldas, de derecho, de otras características, novelas. Has mencionado también, que ya esperamos ansiosos, el libro sobre unamuno y sus pleitos. Pero has transitado por diferentes dimensiones de, del mundo jurídico. Eh, la abogacía y su concisión. También la, judica, la judicatura y la responsabilidad que le, que le compete a la, a la judicatura. Y luego, eh, pues, eh, el estudio de la cátedra, de la actividad docente. Y yo creo que, sobre todo hay algo que engloba a las tres, que es la, la sabiduría de todas ellas. Y esa sabiduría eh, se refleja en las páginas de este libro, que refleja también un gran amor por el derecho, eh, por todas las facetas del derecho que ya he expresado. Has explicado ejemplos amenos, ejemplos claros, casos, anécdotas, el gallo, has hablado de él... Eh, bueno, yo creo que están, como digo, eh, en la mente de todos se citaba y yo creo que tú también lo has mencionado, eh, el sobrenombre de Fernando el Pacificador. Ese, eh, la firme defensa de ese principio clásico, mi padre, bastantes de los que estáis aquí sabíais que era magistrado y yo lo diría cuando era pequeño, hijo, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Y yo, que quería ser abogado, decía, ¿y de qué vamos a vivir los abogados? Claro, pensaba yo para mí, si no hay pleitos. Pero es verdad que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Eh, yo creo que has hecho un análisis profundo del mundo judicial y, además, muy certero. Eh, este libro está escrito mucho antes de lo que hemos acabado viviendo en las últimas jornadas, en las últimas semanas, en los últimos días. Y desde tu plena libertad, frente al silencio más rentable de otros, bueno, pues tú has ejercido esa libertad, que la has explicado en tu intervención. Yo creo que podemos coincidir claramente tus juicios, ¿no? Yo creo que eh, si hay algo importante es la separación de poderes, el respeto entre los tres poderes. Y el Tribunal Constitucional, que... Efectivamente, nos acordamos de aquella muerte del Tribunal Constitucional con la sentencia de Rumasa. Como digo tú que la expresión que tú dices, la muerte del Tribunal Constitucional, provocó que García Pelayo dimitiera antes de terminar su mandato como presidente del Tribunal Constitucional y bueno, se fue a Venezuela porque aquello fue para él un, un dolor importante. Yo creo que eh, es uno de los pecados capitales de nuestra justicia y, y, y de nuestro país, ¿no? La falta de la separación de poderes. No sé si la, la culpa es de la política o de los políticos, más bien de los partidos políticos, probablemente. Hombre, es verdad que ha habido una buena noticia. En, eh, el Consejo ha llegado a un acuerdo unánime para designar a dos magistrados del Constitucional, una de ellas... Es eh, de Castilla y León. Creo que son dos magistrados… los dos son de Castilla y León. Pues eh, yo, creo, yo conozco a María Luisa Segoviano, ¿eh? una gran magistrada, tanto lo, el conocimiento directo como indirecto que tengo de ella es de una gran magistrada, más allá de las etiquetas, que en este país poner etiquetas es lo más fácil y lo que nos gusta a todos. Creo que es una magistrada que va a ejercer su labor con clara independencia. que es lo que pedimos a los magistrados? Que hay independencia, más allá de que luego acierten o no acierten. Es verdad que tienes un desengaño claro por la política. Yo aquí estoy un... Yo creo que hay que estar desengañado de los políticos, pero no de la política. En el sentido de que la política es una labor noble y es una labor muy importante... No sé si esto se puede interpretar como una discrepancia, pero yo no quiero discrepar de ti, sino más aclarar. Eh, claro, cuando uno analiza la vida cotidiana, no vemos a los profesores universitarios públicamente hablando mal de los profesores universitarios. No vemos a los abogados públicamente hablando mal de los abogados, pero la vida cotidiana hace que los políticos hablemos mal de los políticos. Y eso es lo que genera, en muchos casos, ese, ese elevado tono mmm, que sería bueno y conveniente que lo rebajáramos entre todos. ¿no? Eh, dicho esto, eh, creo que la política es la oportunidad que tenemos para resolver los problemas. Y lo que necesitamos es políticos que seamos lo más eficaces, lo más certeros, lo más respetuoso posible, porque es muy importante porque tenemos una labor en nuestra responsabilidad que es impulsar la sociedad y, sobre todo, mejorar la vida de la gente. Esa es nuestra labor. Yo voy concluyendo y creo que mi intervención de las cuatro que me han precedido es la más breve. A un político con un micrófono delante es algo muy peligroso, pero creo que eh, en eso os voy a ganar a los cuatro. Eh, bueno, para concluir… Ese espíritu incansable que te caracteriza sigue practicando, ejerciendo y, y, desde luego, sigue escribiendo. Eres de los que no te resignas nunca, eres de los que no hay proyecto por delante que no abordes y que no resuelvas. Y, bueno, mi, sinceria, mi, sincero, mi sincera enhorabuena, mi agradecimiento por poder estar aquí. Tan magníficamente rodeado compañeros, amigos y mentes preclaras del derecho, como dije, yo soy un humilde licenciado en derecho que me dediqué a la, a la vida pública. Fernando, como te decía antes, gracias, enhorabuena y sobre todo eh, porque con tu ejemplo y tu vida cotidiana nos has eh, mostrado un camino de cómo debe desarrollarse la vida pública en nuestra tierra en nuestro país. Muchas gracias.